Now, Ahora, now you sit there, estás sentado ahí y sientes que relajas tu corazón when, yeah, anything happen, cuando algo sucede you keep your inside relax, mantienes tu interior relajado como si nada pasara como si no te importara nada. Aceptando todo, mantén este estado. Relajándote lo suficiente. Relaja tu cuerpo, relaja tu corazón. Cuando te relajas de forma suficiente, eres como un bebé. El fundador del taoísmo, is called, uh, Lao Tzu, llamado Lao Tse, hace 2500 it's almost años, uh, at the same time as Buddha. fue casi mm. en el mismo tiempo Lao Tzu contemporáneo de Buda creó su teoría, el Tao Te Ching. En el Tao Te Ching, él dice, necesitamos aprender del agua, necesitamos aprender de la naturaleza. Cuando todos abren el corazón a la naturaleza y siguen sus leyes, You will have infinite space in your heart. vas a sentir que puedes tener un espacio infinito en tu corazón. Will put down the ego mind of our human. Y vas a poder abandonar o soltar like la mente del ego humana. Yeah, when we learn from the water, cuando aprendemos del agua, flowing, siempre fluimos libremente. Can y cuando mm. sucede algo, tú puedes cambiarlo. Incluso podemos cambiar de forma. Said, uh, Lao Tse decía uh, learn from the baby. Que, habíamos, que había que aprender de los bebés. Uh, y él baby? preguntaba: ¿Tú te puedes convertir en un bebé? Totally dejar tu totally corazón relax. totalmente relajado, so dejar tu softer. cuerpo completamente relajado y muy suave. So today, Hoy nuestra humanidad, humanidad tiene muchos pensamientos fijos, mu demasiados deseos. Si soltamos todos esos deseos fijos y muy fuertes, entramos en el estado de la naturaleza, nos mantenemos de forma muy... Tranquila y quieta como Aquí, un árbol. Sentir tu corazón como el viento, como el agua. Mantener tu estado natural. Es se dice, A esto Tse le, le llamaba Uwei, que significa thing. que no te quedas fijo en nada. Yeah. El corazón es libre y fluye. Uwe, según las palabras, significa hacer nada. Pero su significado profundo es que no te fijas a nada. Es imposible. That you do nothing. es imposible no hacer nada. But it's possible pero that es posible fix on no quedar fijo en ninguna cosa. Yeah. From the words, it's, uh, say, Las actually, palabras quieren decir hacer nada, that, pero de uh, hecho no significa no hay fijación so a like nada, you, a you, ninguna you know, cosa. Uwe, but still Tú, como un taoísta, vas a ser wu-wei, pero vas a continuar practicando, wu-wei, pero continuarás caminando, comiendo, sunshine. disfrutando del sol, Actually, de hecho, es un estado muy natural y muy pacífico del corazón. En este momento presente, there, todos estamos sentados feel, y sentimos que el corazón en nuestro How interior no tiene apego por nada. ¿Cómo puedes entrar en ese estado? Basically, primero, actually there are two Realmente hay dos niveles. El primer nivel, desde lo profundo de tu corazón, respetas a la naturaleza, sigues los principios del mundo natural, sigues los principios del universo. Y conoces las leyes de todo y las sigues. No tienes que luchar con, contra esas leyes. No te quedas fijo en tus propias ideas. Por ejemplo, si tienes hambre, muy bien, con un estado pacífico, vas a a comer, a buscar determinada comida yeah, para comer. Uh, no empiezas a pensar. I, uh, quiero comer determinada comida especial. Kind of like Yo quiero food. comer esa comida. No, no, no me gusta la otra comida. No tengas ese tipo de fijaciones. Uh, okay, si hay vegetales, vegetables. bien, if comes are vegetales. Are okay, si hay meat. carne, bien, comes carne, no quedas, no quedas con ideas fijas, con bloqueos, sigues las sensaciones naturales. Si de muy joven tú sientes eh, o tienes este tipo de marco de referencia poco a poco, tu corazón se va a ir abriendo, va a ir abriéndose a los principios naturales, sin fijaciones o al menos con menos fijaciones. Para entrar en un alto nivel o en un alto estado de Wu Wei, necesitas encontrar a tu ser verdadero. Bien. Bien acerca de los sueños cuando somos jóvenes tenemos sueños y los sueños se basan en la educación el estado Wu Wei no significa que tú no tengas sueños necesitas tener ciertos pensamientos sobre el futuro pero no has de fijarte en los resultados por ejemplo I want to climb the mountain. Quiero subir a la montaña. And you have this idea. Tienes esa idea. Y luego, solo disfrutas el momento present presente mountain subiendo, yendo y caminando hacia la montaña pero no necesitas preocuparte cómo debería o podría yo llegar a la cima de la montaña no uses ese tipo de pensamiento solo camina y disfrutando el momento presente en los sueños de la vida es lo mismo tienes una idea en el futuro quiero ser profesor o ser doctor. Yeah, idea, Tienes esa idea, no pressure, no pero no emotion, hay presión, no hay excision, emociones, no hay fijación. Cuando estudias, states, lo haces en un nature. estado de disfrute natural. Mm. So, Así que Taoist en la cultura taoísta, kind of re -state, re -state esto es un tipo de estado uh, wu Y tiene, hay otra forma de llamarme. Esto significa que solo necesitas en la vida diaria hacer cosas, pero no necesitas preocuparte por el resultado. Para un agricultor, okay, él here, simplemente planta las semillas en la tierra, water, luego le das agua. No necesitas mm. pensar autumn, en cuánto vas a obtener. a obtener. No, no. Totally disfrutando totalmente del proceso en el momento presente. Mm. Es como el corazón de un bebé. Pero para estar en un estado v de alto nivel, es estar en el estado del ser verdadero. Es el estado del ser verdadero. Cuando encuentras tu ser verdadero, Tú puedes ir más allá de todo tipo de deseos. Vas más allá de tu cuerpo físico, vas más, vas más allá de las emociones, vas más allá de los pensamientos, vas más allá de todo tipo de anclajes o apegos. Te conviertes en un corazón de bebé puro y despierto. Según nuestra experiencia, nosotros podemos vivir ese estado en, med en meditación y también en, en la vida diaria. Así que ahora quiero guiar a, los, a todos a experimentar un poquito del estado Wu Wei. incluso lo puedas sentir. Bien, todos sentados allí. Close eyes. Cierren los ojos. Just, uh, Olvida todo. Come to the present Simplemente moment. ven al momento presente. Relax. Relajado. In this present moment. En este momento presente. ¿Siente que tu conciencia regresa a sí misma? ¿Cómo podemos hacer que la conciencia regrese a sí misma? Necesitas darte cuenta que en el interior está allí el observador. You realize your inner observer, ¿Te das cuenta de tu observador interno? El observador no es pensamiento. Uh, El observador es la existencia pura de tu conciencia. El observador es la existencia pura de tu conciencia. El observador directamente se da cuenta de sí misma. Se observa a sí mismo. Al principio, tu observador se observa a sí mismo y tú todavía tienes un poquito de intención. Mi conciencia regresa, se observa a sí misma. Tú tienes esa intención. Pero cuando observas y te observas a ti mismo, Luego, tú vas a liberar todos los otros apegos. Generalmente, observamos el mundo exterior, las cosas del mundo exterior a través de los ojos, los oídos, la nariz, la boca y las sensaciones del cuerpo. Observamos las cosas externas. El observador se olvida de sí mismo. No Ahora observador el observador se observa observador a sí mismo en el momento presente. Hmm. You will find a very state Vas a encontrar here. que aparece en un estado muy pacífico. Yeah. In this state, en este I estado, yo te explico que usualmente nuestro observador observa las cosas del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos. O cuando tenemos pensamientos, observamos nuestros pensamientos. Incluso muchas personas no conoce sus pensamientos con claridad, aunque todos los días pero tienen sí, muchísimos pensamientos, pero no puede observar sus pensamientos con claridad. Siempre tenemos muchas emociones, a veces alegres, otras veces menos alegres, Clearly, a veces conocemos nuestras very very emociones con claridad y otras no tenemos claridad so respecto a ellas. A uh, Entonces el observador siempre observa las clear, cosas externas, algunas, algunas veces de forma clara y otras sin claridad. Yeah. Y muy pocas personas pueden observar. The el observador se observa a sí mismo en la vida diaria. Así que en este momento presente, todos, el observador se observa a sí mismo, y cuando se observa a sí mismo, poco a poco los pensamientos se irán deteniendo o disminuirán. Si sientes que el observador se observa a sí mismo, cuál es el estado del observador, no es sensaciones, no es pensamientos, no es emociones, es pure, clear knowing. Es solo el claro y puro saber. It's the pure, clear es it's el despertar puro y claro, el ser autoconsciente. Because, uh, Porque no se apega a nada, uh, el estado pure. propio And es puro. Es uniforme, homogéneo, infinito, muy pacífico. Todos lo saben, cierran los ojos, simplemente se mantienen en ese estado del observador claro, puro, totalmente relajado despierto. Al principio, tienes la intención in de mantenerte en este estado. E incluso ya estás muy pacífico, porque no tienes ningún apego a, a nada más. Intention. Pero tienes la intención, ¿no? yo soy el observador y quiero mantener al observador con claridad en su estado claro y pacífico. Tú tienes esa intención. Eso aún es una fijación. Pero de todas maneras, este apego ya se ha vuelto vacío. No es algo específico. Poco a poco te vas a relajar y vas a olvidar la intención. Tú simplemente eres el observador autoconsciente no necesitas mantener ese estado sino que es natural te mantienes en el momento presente se ha vuelto un estado natural no necesitas tener la intención Oh, yo estoy observando a mi observador. No. Tu observador ya se ha vuelto autoconsciente. Ha despertado ya. Ha entrado en ese estado de despertar autoconsciente. Yeah, stay in this state, eh? nos mantenemos en ese estado un minuto Si la intención desaparece, tú solo eres el estado pacífico. En ese estado es muy difícil usar palabras para describirlo. En la práctica budista, Usamos algunas palabras para guiar esa experiencia, ese estado. cuando realmente llegamos a ese estado, no decimos nada. No hay palabras que lo describan con exactitud. Pero siempre tratamos usar determinadas palabras para describirlo. Que apunten hacia ese estado. Everybody. Así que todos, ¿Ah? después de que nuestro observador ha despertado, no, hacemos nada. Decimos nada, nos mantenemos en este estado un minuto. Bien, en este estado hacemos nada. Now, this is state es, esta es la meditación en estado wu Pero allí is the hay una the diferencia sutil con la pureza. That's based on the a, este espacio the tiene una intención. Si tienes una pequeña intención de mantener este estado, la pureza no es suficiente. Si tú no tienes intención, la intención desaparece. In tú estás en el estado del observador muy claro y ese estado es muy puro. Ese estado es muy cercano a la iluminación. Si toda intención state, desaparece, tú te mantienes en ese state. estado puro. Tú you eres ese estado puro. State. No tienes que sostener ese estado. And then you can y luego puedes mantener ese estado in life, de forma natural en la vida diaria. Haciendo todo. Eso es la iluminación. En tiempo de meditación, uh, you can, you have some about the ya has tenido algunas experiencias sobre the, la iluminación pero no has tenido la iluminación completa la iluminación completa necesita que tú tengas mantengas el estado puro y natural en la vida diaria haciendo todo hacer todo y el, el estado de tu corazón, corazón siempre está everything. pacífico y va más allá de todo. Yeah. Haces todo, everything. pero vas más allá de todo. Siempre tienes infinito espacio en tu conciencia. Siempre tienes infinito espacio en tu corazón. Tienes ese espacio puro e infinito. Usamos espacio, esta palabra. Esa sensación. Cuando comemos comida, muy bien, comemos, pero tienes un espacio infinito y autoconsciente, despierto la comida esa información esa acción y esa información está dentro de ese espacio de despertar infinito comes comida esa acción y el sabor de la comida no pueden fijar o limitar ese espacio. Es como Clear si ese espacio claro y despierto fuera el background, And el trasfondo de todo. This, uh, y todo está sucediendo en ese espacio infinito, autoconsciente y despierto. Yeah. Is, uh, ese estado wu -wei. es Wu -wei Pero necesitas saber que Wu Wei principalmente significa el estado de conciencia pura, pacífica e infinita. Después de Wu Wei, hay tres palabras más. Wu Pu Wei es otro alto nivel. ¿Qué significa, haz todo en el estado de no hacer. Este es un nivel más elevado. In en tiempo de meditación, tiempo de meditación just the pure, sientes que ya eres esa conciencia autoconsciente pura e infinita, empty. vacía, no Nothing. sin pensar, sin hacer. Ese es el estado hacer nothing. nada, Pets. pero... When you improve one step. Cuando mm. mejoras, haces todo en el estado de hacer nada. Por ejemplo, estoy hablando, I am talking, estoy hablando, I pero continúo, en el estado de conciencia pacífico y puro, ese estado es hacer nada. Es como lo que hay en el trasfondo. Estoy hablando. Es un tipo de pensamiento. Mi boca se está moviendo. Mis manos y mi cuerpo hacen algunas acciones. Todo eso sucede. Infinite, pure en esa conciencia infinita y pura. Es como There is a blue sky. como el infinito cielo azul ¿Sí? the birds fly in the sky. y los pájaros vuelan en el the cielo las moscas vuelan en el cielo, las nubes vuelan en el cielo y el viento sopla en el cielo. Muchas cosas suceden, pero el cielo siempre es un espacio vacío. Wu es el espacio infinito del cielo azul y como el cielo hace nada y en el cielo moscas y pájaros en este se hace allí hacen todo los pájaros, las moscas, las nubes todo sucede en ese cielo azul Wu, wii, Esto es wu hacer nada y hacer todo. So is, la clave es que la conciencia pura y despierta no, siempre está en, en su propio estado, Nunca se fija a las cosas que hace. Por ejemplo, esa conciencia pura, ahora, da instrucciones al cuerpo, levanta la mano, y cuando levantamos la mano en este momento presente, esa acción de levantar la mano está en la conciencia pura. Y la conciencia pura, pura hace que esto suceda. Pero la conciencia se mantiene pure pure en sí misma, en su estado claro y puro. No that. se fija. Of a red hands en el movimiento del brazo derecho y se olvida de sí misma, ¿no? Es una way, un I estado Wu despierto. State, uh, si nos mantenemos en the, este estado, todo se train. vuelve bello, hermoso y libre. But, uh, Pero necesitamos entrenar ese so estado. Así que el entrenar nos va a llevar cerca de ese estado. Si continúas entrenando, quizás no puedas llegar a ese estado porque ese estado es el Kung Fu. Es un nivel de vida. No, al que no se llega a través del pensamiento. Poco a poco lo experimentas, lo experimentas, el observador se observa a sí mismo, se observa y observa, y sentirás que se vuelve pacífico. Una vez que el observador despierta, se vuelve infinito, te darás cuenta de que todo está en tu conciencia. Your body, tu cuerpo, your family, tu familia, your house, tu casa, the the world, la naturaleza, human society, la sociedad humana, universe. el universo. Say, todo is in your your es en tu conciencia y, y tu conciencia se funde con todo, es una con todo. So if you always Así que, keep que this si siempre mantienes dead, este estado sencillo de unicidad y no quedas fijo things. en ninguna parte, en ninguna Your cosa, spirit. tú eres libre. So in there are many, many things, en el universo many hay aspects. muchas, muchas cosas, muchos aspectos. If you lose unicidad, si tú olvidas o pierdes la unicidad y solo quedas uh, fijo yang, en el yin band, y el yang, en el bueno, lo bueno y lo malo, on level, en el nivel de la dualidad, you will lose the wu -wei vas a perder tu estado wu-wei. Uh, vas a perderte Quiere decir que vas a quedar fijo. Esta es la teoría. Sí, pero cuando practicamos y practicamos y practicamos, vamos a experimentar realmente este estado. Hoy, la humanidad en su vida diaria casi siempre está separado de la unicidad está fijado en muchas cosas por eso surge mucho la preocupación y la presión Yo espero que en este momento presente nuestras conciencias conecten juntas Corazón a corazón, y nos influyamos mutuamente so about it, about para experimentar algo acerca de este estado Wu este estado libre de la conciencia. So Entonces, ¿cómo puedes, this, that, ¿cómo puedes entrar en este estado life? en la vida diaria? Eso necesita entrenamiento. Es, no es una técnica. Necesitas practicar y practicar. ¿Cómo entrenas? Cuando sientes que tu conciencia se pierde de sí misma, quedando fija en algo, inmediatamente la conciencia regresa a sí misma y se relaja. Y si luego, siguiendo tus viejos hábitos, te pierdes de nuevo, te quedas fijo a la fama, a los perfectión. juegos, te quedas fijo a los afectos. Observador a El observador self. se olvida de sí mismo. Oh. So, you will poco, a poco a poco vas you a formar un nuevo oh, hábito en el cual te das cuenta oh, As me he perdido de moment, mí mismo y en ese momento presente te vas a dar cuenta de que tú eres el observador back, y puedes regresar al estado del observador again, y te vuelves otra free. vez libre o relativamente libre Así que en la vida diaria repite este tipo de proceso muchas, muchas veces, incluso muchos años. Y cuanto más lo repitas, serás cada vez más libre. Come back to Esto significa que cuando la conciencia retorna a sí misma, self, fix on antes la conciencia se, se había perdido en algo, pero ahora retorna. Repite. Y lo repites a este repite, proceso, repite, repitiendo y repitiendo poco a poco, you will stay in the state te mantendrás this state. Longer, longer, en este estado. Durante más tiempo, cada vez. Incluso aunque te pierdas, te vas a perder menos. Es muy simple. Pero debido a que la humanidad ya tiene. Eh, un hábito muy fuerte de estar fijado al mundo exterior también es muy difícil de mantener este estado siempre bien estamos en este estado y siente que eres libre eres alegre Bien. Cuando, entramos en este estado, cuando entramos en este estado, cuando entramos en este estado y hacemos algo conscientemente para es nuestro cuerpo, esta conciencia libre y despierta es más poderosa. Así que usamos este nivel de conciencia para hacer más fuerte nuestra energía ahora. Keep self -aware mantén tu estado autoconsciente la conciencia se funde en el espacio interior de la cabeza observa el espacio interior de la cabeza so, Because consciousness is very pure, y debido no, a que la conciencia está muy pura, cuando observamos el espacio interior de la cabeza, lo hacemos en un estado libre, nos quedamos fijos en el estado interno de la cabeza, pero conoces las sensaciones con claridad. Cuando la conciencia está muy pura, el espacio interior de la cabeza eh, sentirás que se vuelve vacío. La cabeza física se vuelve un espacio vacío, un espacio de energía. Esa es una transformación muy pura. Siente que la conciencia va a través del espacio interior del cuello. Mantente en el espacio interior, en estado autoconsciente. Ese espacio interno se refleja con claridad en esa conciencia despierta y autoconsciente. Relaja. Observa el espacio interno de hombros y brazos. Relajados y vacíos. Observa el espacio interno del pecho. Relajado vacío. Observa el espacio interior Relax. del abdomen relajado Empty. y vacío. Observa, Observa el espacio interior de la columna vertebral. Relax. Relajado y vacío. Observa el espacio interior de los miembros inferiores y relaja vacío. Cuando observamos el espacio interior del cuerpo, te das cuenta. ¿Te pierdes de ti ah, mismo? Yeah, you ¿Mantienes tu estado well, de conciencia autoconsciente y despierta cuando vas a través del interior del cuerpo? Yeah. Si, state, si mantienes ese estado inside, cuando observas el interior del cuerpo, eso significa free. que tu conciencia es libre. No. Self, la la conciencia autoconsciente simplemente se funde, va a través y se, y se mezcla con el espacio interior del cuerpo. Clear, La conciencia se mantiene clara y al mismo special. tiempo, el espacio interno clear. del cuerpo también es muy claro. Empty, el cuerpo se vuelve a un estado de chi vacío. Esa conciencia autoconsciente yeah. es el Wu Wei. Hace nada. Inside, Pero cuando observa el espacio interior del cuerpo, eso es hacer algo. Doing. So in this state, the being en ese estado, el ser of the pure and the doing, ese, ese estado de ser, de la conciencia pura y ese it hacer, son uno. The the Cuando la conciencia pura observa el cuerpo, observa el hacer del This cuerpo. Process, y este proceso uh, es entre el hacer y el ser. Y ese estado... Está, es no separado, está unificado. Right. We, a new, okay. Vamos a experimentarlo. Hear, Vamos a hacerlo otra a vez. Siente que la conciencia pura, autoconsciente y despierta, se expande en el espacio interior del cuerpo. Uh, Expande, lo hace muy muy grande y lo funde al universo hasta sentir que la conciencia despierta y el universo son uno. Receive information and sending information, Recibe información y envía información. Uh, the doing of the pure, the consciousness. Es el hacer de la conciencia pura y despierta. Even thinking, Incluso pensamientos. Thinking is also the doing pensamientos también es el hacer de la conciencia pura. Puedes sentir que, que tú aún mantienes tu estado autoconsciente same, estás con todo be pero be vas más allá same. de todo ir más allá de todo ese estado es lo que se llama Wu Wei relajados Ese observador puro se mantiene en el momento presente, se funde con el cuerpo de Chi, y cuando te mantienes en ese estado, poco a poco, el espacio interior del cuerpo se, se transformará y se volverá cada vez más y más puro. El espacio interno se vuelve cada vez más y más puro. Mantente en este estado y experimentalo. Es muy claro. State, uh, en este estado nuestras conciencias puras together, se funden, se mezclan juntas. Estamos en la resonance. en la misma o en una resonancia similar. Our Nuestras conciencias puras se funden, se unen, se mezclan. Esa es una conexión de alto nivel. Un campo de conciencia colectiva de alto nivel. Si siempre practicamos juntos en este nivel, gradualmente, nuestras conciencias van a mejorar a un alto nivel juntas porque a este nivel de hecho nuestras conciencias naturalmente se apoyan mutuamente y se estabilizan mutuamente y se purifican unas a otras en la resonancia puedes sentir esta infinita completud. En los pasados tres años, guié a los participantes de la Comunidad de Conciencia Mundial a practicar a este nivel, a mantenerse en este nivel. Constantemente mejoramos el campo de conciencia mundial despierta. Este campo de, de conciencia colectivo, colectivo se, volvió se volvió muy fuerte. Today, when you entonces hoy, cuando los nuevos participantes se unen a la comunidad, ellos pueden sentirse apoyados por ese campo de conciencia y, y rápidamente pueden experimentar el estado de conciencia despierta, obteniendo beneficios y cambiando los viejos patrones de vida. Relax. relajados. En este estado, siente que no hay nada yeah, there is can be in your heart. que pueda que atrapar a tu corazón. Very, very Estamos en un estado muy libre. Todo es nada. manteniéndonos en este estado libre de espacio. Primero observa tu cuerpo. Tú eres un cuerpo de energía y despacio eleva los brazos y las manos de energía para sostener una gran bola de chi, de energía entre las manos y los brazos. Sostén la bola de chi. Then, y luego, despacio, con los ojos cerrados, cerrando los ojos, energy observas energy. tu cuerpo de energía y tus brazos de energía. Mm. y mantén ese estado autoconsciente y permite que los codos guíen open, los brazos y manos de energía a abrir yeah, expand arms expande los brazos de energía y los dedos expand, expandelos open, y se abren y poco a poco se abren slowly, despacio y suavemente y luego cierra elbows, push los codos Empuja empujan los brazos y manos de energía para que poco a poco se acerquen sin tocarse. Los, los dedos de las manos no se tocan. Y luego abrimos. Ahora, cuando abres, sientes que los brazos de energía guían a la gran bola de Chi entre los brazos a abrirse. La bola de Chi se abre, la bola de energía, y también guías el espacio de energía de todo el cuerpo a abrirse. Todo el espacio de Energía del cuerpo se abre. Relax. Relajando. Close, y luego cerramos relax. y relajamos. Totally Totalmente relajado. Y siente que todo eso está sucediendo. En tu conciencia autoconsciente. Tú tienes, puedes tener muy fuertes sensaciones de energía, pero no te quedas fijada a esas sensaciones. Haces este movimiento y siente las sensaciones en un estado libre, disfrutando del proceso. Si lo haces así, poco a poco, la energía de tu cuerpo se transformará, los bloqueos de energía desaparecerán, todos los bloqueos de energía del cuerpo desaparecen, la energía fluye libremente y todo el sistema inmune del cuerpo mejora. Relajados. Siente que el movimiento de los brazos de energía guía a todo el espacio de energía interno del cuerpo a ese, y ese gran cuerpo de energía abre y cierra. La guiando la energía muy profundamente al interior. Relax. Relajados. Okay. Bien. Brindle, brindle. Poco a Close poco. Banks. Traemos las manos, cerrando hacia atrás, superponiendo las manos sobre el ombligo. Y hace una respiración muy suave, gentil y profunda. El espacio interno del interior del cuerpo se vuelve fuerte energía fluye mejor. Muy bien, separen las manos.